Hola, mi nombre es José, Contralor Ciudadano, y fui parte del proyecto Casa Chanchullos de Chile Transparente. Hola, soy Antonio, Contralor Ciudadano, y participé en el proyecto Casa Chanchullos de Chile Transparente. Soy Lorena Andrade, contralora Ciudadana, fui parte del proyecto Casa Chanchullos de Chile Transparente. realizar compras municipales para detectar irregularidades. Ser contralor ciudadano me ayudó a detectar y entregar datos concretos sobre posibles malas prácticas. Revisé compras en el contexto de la pandemia. Con las instrucciones recibidas y el acceso a la información, pude identificar posibles irregularidades en el municipio, las cuales informé por el canal establecido. En esta labor, pude que solo en teoría conocía Llevar eso a la práctica fue muy positivo para colaborar en este tema. Todo junto contra la corrupción.